de etcétera, los que se están conectando, los que están por ahí, hoy vamos a hablar de unos audífonos muy interesantes, de una marca que ha llegado al país hace relativamente poco, pero eh, ha tenido mucha atracción. Se trata de Oppo y como muy posiblemente ustedes lo saben, es una marca que está dejando huella. Para que se hagan una idea, hoy vamos a invitar al representante de Oppo en Colombia, precisamente para que nos cuente un poco más sobre esta maravilla. Los estamos usando, son interesantes, ustedes me dirán cómo, cómo me oyen y vamos a discutir un poco sobre las ventajas de los Oppo Enco Air, unos audífonos realmente inalámbricos como lo pueden ver, no hay cablecito. Que tienen cancelación de ruido y no cuestan el equivalente a un pulmón o a un órgano vital. Lo cual es buenísimo porque además tienen bastantes propiedades como Bluetooth 5.2, unos codecs muy buenos que ayudan a que la transmisión funcione bien, que no se oiga esa latencia, esa por así decirlo lentitud, por ejemplo al jugar. Y para eso, estamos esperando que la gente de Oppo se nos una y nos cuente un poco más sobre la oferta. Porque recuerden que en hemos visto gran cantidad de audífonos inalámbricos. Y pues nos gustaría que el fabricante nos cuente el diferencial, nos cuente qué tienen de interesante, el precio, disponibilidad. Los colores los podemos ver acá. Estos blancos son los que estoy usando yo. Y estos negros andan por ahí en el mercado. Inclusive hay unos que llama el fabricante azules, pero en realidad... Son... Unos audífonos que tienen blanco con algunos visos azules. Tal parece que aquí ya ha llegado la gente de Oppo. Hola, ¿cómo va todo? Hola, Felipe, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, por acá feliz con mis Enco Air. Sí, sí, sí, eso hemos visto en las últimas semanas. <risa> Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, qué haces en OPPO para los que no te conocen, porque pues ya has estado antes en Tecetera, pero no todo el mundo te conoce, ¿no? Sí, puede que no. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Bermúdez, soy gerente de Mercado Relaciones Públicas para OPPO Colombia. Perfecto. Cuéntanos un poco sobre estas maravillas que tenemos acá y que básicamente están en la transmisión. Bueno, pues como sabes, estos son nuestros Oppo Enco Air, que tú ya muy bien nos mencionaste. Eh, nuestros Oppo Enco Air son el más reciente lanzamiento que hemos tenido nosotros para el apartado de audífonos. Entonces, uh -huh. nuestros Enco Air son nuestros audífonos True Wireless, los primeros en ser certificados por Top Reinhardt en baja latencia y alta calidad de sonido. Oiga... Esa marca sí que es difícil de pronunciar. ¿Cómo es que se pronuncia realmente? Yo lo pronuncio Top Rainhub, pero lo he escuchado muchísimas <risas> pronunciaciones diferentes. Precisamente por eso le preguntaba, porque es un poco difícil, pero bueno. Y cuéntenos un poco sobre las características, porque hay más fuera de lo que uno puede ver, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, más allá de lo que vemos, podemos encontrar unos audífonos que nos dan hasta 24 horas de autonomía, 4 horas con los audífonos cargaditos y hasta 5 cargas más con su estuche. ¡Wow! Eso quiere decir que yo salgo de la casa y si no duermo tengo un día completo básicamente sin tener que recargarlos. Ahora, hay una particularidad sobre estos Enco Air, ¿no? Cuando los voy a recargar, creo que es en 10 minutos puedo lograr hasta... ¿Ocho horas de batería? Sí, como bien mencionabas, tienen, tenemos una carga rápida en nuestros Encoer que nos permiten en únicamente 10 minutos dar hasta 8 horas de batería. Va a pasar que vamos a tener los audífonos completamente cargados para unas cuatro horas de autonomía y el estuche que nos va a dar una recarga adicional para tener esas ocho horas. Buenísimo, o sea, no me debo preocupar, además son USB-C. Sí, carga súper rápida, muy liviano. O sea, eso es algo que, que realmente me ha impactado. Sí, o sea, uno, no peso, lo siente tanto. El peso de cada autífono no supera los 4 gramos y el peso con el estuche es menor a 41 gramos. Exactamente. Bueno, se ve la, ¿se ve la levedad ¿Sí? porque tiene una parte translúcida. se siente. Y algo que, que nos preguntan siempre es, ¿cuánto valen? ¿Ya están disponibles? Creo que sí, ¿cierto? El, yo los he visto en el éxito. Sí, están disponibles en almacenes éxito a un precio de $389,900. Ok, ok, muy bien, muy bien. Son, ¿Qué tipo de usuario compra estos y qué tipo de usuario compra los Encoex? Mira, es una muy buena pregunta porque aquí los tenemos los dos como nos Ajá. mencionabas. Estabas preguntando cuál era el usuario de Encoex y cuál era el usuario de Encoer. El Exacto. usuario de Encoex, como lo mencionamos anteriormente, eh, es un usuario que está buscando tal vez una calidad de sonido mucho más allá, por eso vamos con nuestra colaboración con Dynaudio. Encontramos unos audífonos eh, que son, que tienen cancelación de ruido activa e incluso que son in-ear, por decirlo de alguna manera, que es esta pequeña gomita que se adapta al tamaño del oído para los enco AIR como bien lo mencionábamos vamos a encontrar unos audífonos con un diseño más clásico pero que de todas maneras van a ser muy ergonómicos y que en caso de hacer ejercicio o algo bien, no tenemos ningún problema con que se vaya a caer entonces vamos a encontrar tal vez un usuario más premium que está más enfocado en calidad de sonido y vamos a encontrar a unos usuarios de Encoer que también buscan muy buena calidad, que buscan un mejor precio que se ajuste, pero que no quieren perder esas especificaciones de unos audífonos de muy buenas prestaciones a un precio un poco más asequible. Bueno, aquí en el chat estaban hablando de usuario rico y usuario pobre. Yo no creo que sea tan así, ¿no? Porque a los no. dos les está... Les, tengo entendido que la marca les está dando hasta cancelación de ruido, ¿no? Sí, con estos vamos a encontrar cancelación de ruido para las llamadas. Eso sí es importante resaltar. Cuando estamos en una llamada, vamos a tener la cancelación de ruido activa. Cuando estamos escuchando música o haciendo otras actividades, no vamos a contar con esa cancelación. Pero en estos Encoer, estamos incluyendo un modo juego, que lo que nos va a permitir es bajar la latencia, o sea, Realmente en modo normal la latencia es mínima, o sea, no se va a notar, eh, y esto cómo lo podemos traducir, si estamos viendo tal vez un video en alguna plataforma como YouTube, que las voces a veces se ven, o sea, se ven las bocas moviéndose, pero el audio se demora un poco, esto no pasa con nuestro software en, Core, en su modo normal, e incluso en su modo juego, que de pronto demanda un poco más de especificaciones, vamos a tener una latencia aún más baja. Bueno, y... Para los gamers, esto es más importante que para ningún otro usuario, ¿no? Esto es la diferencia entre la vida y la, y la muerte. Hay audífonos en los cuales uno siente el tiro y después lo oye. En este caso no va a pasar eso, ¿cierto? Sí, en este caso no va a pasar porque, como te comentaba, tenemos un modo juego que lo que nos va a permitir es bajar aún más esa latencia, que en su modo normal es mínima. Bueno, y ahí hay, hay gente que... Realmente es un poco piqui con las aplicaciones, ¿no? Entonces, en este caso, muchos me han preguntado: Oigan, ¿necesito bajar la aplicación o no? O sea, ¿qué me pierdo si no la bajo? Mira, eh, es importante bajar la aplicación, Feli, porque a través de ella es que vamos a tener las actualizaciones. Eso sí es supremamente importante. Como sabes, el firmware se está actualizando cada nada. Entonces, sí es muy importante bajar la aplicación Game Melody, pero si decidimos emparejarlo únicamente con unos audífonos Bluetooth, no vamos a perder mayor cosa realmente. Porque no voy a perder cancelación de ruido, nada de eso. No, los controles van a ser eh, nativos del dispositivo. Entonces, en caso de que yo quiera cambiar una canción con dos tabs, eh, de pronto activar y subir el volumen en un audífono, manteniéndolo presionado, bajarlo en el otro. Eh, va a seguir funcionando de la misma manera Ok, bueno tengo entendido que en este caso ese firmware me, me puede ayudar inclusive a nivel de, de compatibilidad y demás, pero contamos con una versión muy reciente de Bluetooth, ¿cierto? que lo que hace es darme un poco de estabilidad, para los que no son como tan ávidos del tema eh, muchas veces dicen, no, eso es la versión de Bluetooth no importa pero cuando uno sale, hay viento y demás, es cuando, cuando uno empieza a ver quién es quién, ¿no? Que realmente importa, eso sí. Eh, como lo mencionabas, contamos con una versión 5.2 de Bluetooth, lo, que, lo cual nos va a permitir una mayor estabil, estabilidad en la conexión y nos va a permitir también gozar de esa baja latencia. Fantástico, fantástico. Ahora, en los 5 X teníamos hasta carga inalámbrica, ¿no? Acá no la tenemos, pero tenemos carga rápida. Sí, acá tenemos una carga rápida alámbrica, como bien lo mencionabas, y en los Encoex, que es un usuario que de pronto está más acostumbrado incluso a utilizar este tipo de bases de carga inalámbrica y demás, también cuenta con carga, con carga inalámbrica, o con esta carga inversa que tienen también los dispositivos de gama alta. Eh, hermoso, es hermoso lo, ese que acaba de mostrar, de hecho lo estaban preguntando, que para cuándo llega El de antojar, este es el de antojar un poco Ajá. Sí, este dispositivo como saben, pues es nuestro Find X3 Pro Este año no lo vamos a tener disponible Sin embargo, estamos trabajando para poder traer dispositivos de gamas un poco más altas Tal vez lo sorprendamos este año e incluso el próximo año también estamos revisando qué otras versiones de nuestra serie Find podríamos traer al mercado colombiano. Bueno, algo que la gente a cada rato nos pregunta es, cuando se habla del driver de 12 milímetros, ¿eso para qué sirve? Digamos, la tía que, que pregunta eso, ¿qué le podemos decir al respecto? Yo creo que eso, eso es una pregunta ya muy, muy, muy techy, que realmente el usuario común también dice, bueno, pero ¿eso para qué sirve? Y realmente lo que nos va a permitir un controlador dinámico de 12 milímetros y un amplificador de graves es canalizar y reproducir con mayor precisión cada sonido. es Así es decir, yo, yo creo. Bueno, otra de las cosas que las tías siempre preguntan es, mi hijo, eso de la cancelación de ruido, ¿eso cómo fun funciona? ¿Por qué? Porque hay dos principios, ¿no? Uno es, quien lo está usando, como usted bien lo decía, a veces tienen almohadillas de silicona, otras veces no, y, y eso hace que el canal de auditivo se, se selle físicamente, ¿no? O sea, quien lo está usando a veces no oye el ruido, pero la mayoría de las veces, como, como lo mencionabas muy bien, esto va hacia quien recibe la llamada, ¿no? Esa cancelación. Sí, aquí tenemos como muy bien mencionas las dos opciones. La primera que es la cancelación de ruido que nosotros tenemos y por eso te muestro nuestro ENCOEX, que es para la persona que está escuchando no escuche el exterior. Y por eso en este incorporamos uno para las llamadas, que es para que la persona que nos está escuchando a nosotros en una llamada pueda escucharnos con mayor claridad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros contamos con dos micrófonos. Aquí en este dispositivo tan pequeño hay influidos dos micrófonos. Uno que es el que capta la señal de nuestra voz y el otro que está captando. El audio exterior. ¿Qué es lo que hace? En este dispositivo tan pequeño, lo que pasa es que se genera una, por decirlo así, una onda que va en sentido contrario a lo que va el ruido. No okay. sé si, si, si de pronto si, si, si sí, siempre estoy haciendo en Sí, claro, cuando hay, recuerden que el ruido o el sonido tiene formas de ondas, ¿no? Entonces, cuando hay picos, manda un llano, cuando hay un llano, manda un pico y eso hace que se cancele, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a. a el segundo micrófono va a estar tratando de emitir las, las las otras ondas que contrarrestan lo que está escuchando. De manera que el otro micrófono, el, el cual está grabando nuestra voz, va a ser mucho más claro y el interlocutor va a escucharnos de una mejor manera. Buenísimo. Acá están hablando de sitios de disponibilidad. Hablan de Alcoso, Falabella Éxito y operadores como Claro y Tigo, ¿eso está bien o, o falta algo? Los Enco Air están disponibles de momento únicamente en Éxito, por 389.900 pesos. El resto del portafolio de smartphones de Oppo, eh, y esto es muy chévere también mencionarlo, por ejemplo nuestro A54 ya se encuentra disponible en Claro, Tigo, Movistar, Alcosto, Falabella y Éxito. Entonces, seguimos trabajando para ampliar estos canales de distribución y estar mucho más cerca de los consumidores colombianos. Buenísimo. Y cuénteme, ¿qué más podemos esperar este año? Porque ya, ya nos dijo que el próximo año nos pueden, eh, pues por así decirlo, sorprender con un book insignia. Pero este año, ¿habrá sorpresas hacia el final del año o, o, o qué va a pasar? Este año habrá sorpresas. Eh, incluso para este mismo mes, eh, podríamos sorprender con... Bueno, va a decir, no va a animar. Eso, esa es la actitud. Otro smartphone, otro smartphone de la serie A va a llegar al mercado uh -huh. colombiano eh, a finales de este mes, de septiembre. Y para octubre estamos ya trabajando para poder traer algo más de nuestra serie Red. Bueno, y acá están haciendo una pregunta supremamente importante y tech. Y es, si ese smartphone nos va a sorprender con MediaTek o vamos a tener Qualcomm. ¿Usted qué opina? Es una muy buena pregunta, pero esa la voy a dejar para más adelante. <risa> bueno, bueno. Y otra de las cosas que nos decían, porque básicamente en la página global de Oppo se habla de tres colores, ¿no? Sí. Un blanco, sí, sí. un negro y un azul, pero el azul nunca lo podemos ver. El azul es muy parecido en tonalidad al blanco, realmente es un azul eh, clarito, lo llamamos Misty Blue, como este Misty White también, que como bien lo mencionabas, ese Misty hace referencia es a este translúcido básicamente. Eh, pero para el mercado colombiano únicamente estos encoders están disponibles en color blanco. Estamos revisando okay. la posibilidad de traer otros colores como el negro y el azul. Sin embargo, no sabemos qué también reacciona el mercado al azul, por ejemplo. Entonces es algo que tenemos que, que esperar un poco. Buenísimo. Y para los que dicen, oiga, es que esto se me va a ensuciar, ¿es verdad o no? No, es supremamente fácil de limpiar, incluso un trapito humedecido y ya no pasa absolutamente nada. Mira, este ya tiene un poco más de dos, tres meses, lo mismo este, y ya son, es un sample pues de prueba, y no tiene ningún problema, ningún rayón, ni nada. Y, bueno, otra de las cosas, compatibilidad. ¿Seguimos como en el caso de los Encoex con iOS y Android o hay algún tipo de limitante? No hay tipo de limitante en este momento para la compatibilidad de los Encoex. Seguimos como con su hermanito mayor, los Encoex. Listo. Y una pregunta difícil que estaban haciendo acá en el, en el chat y es, ¿podemos esperar promociones para el final del año? Sí, claro que sí. O sea, se vienen muchas sorpresas también con OPPO para final de año, para que estén muy, muy, muy atentos. Nuevos lanzamientos, promociones, de pronto algunos otros dispositivos de IoT. Entonces vienen cosas muy, muy chéveres con OPPO. Bueno, y acá, yo no sé, acá, acá sí me declaro impedido, como dicen por acá, pero están hablando de, de concursos. ¿Habrá concursos también? Bueno, en este momento tenemos un concurso activo, el cual es de amor y amistad, que en la página de OPPO, pues en nuestro perfil de Instagram, pueden encontrarlo, pueden participar. Eh, tienen plazo hasta el 20, 21 de septiembre para que participen. Pueden ganar Encoer, pueden ganar bandas, pueden ganar eh, smartphones. Entonces, estamos ahorita con un concurso activo. ¡Guau! Wow, eso suena buenísimo. Ahorita que termine el live, le voy a dar una mirada. ¡Claro que sí! Bueno, no, muchísimas gracias y como ustedes saben, los esperamos aquí en etcétera para que revisen de una vez esa experiencia que tuvimos con los ENCOER e inclusive si quieren pegarse la pasadita también ver la de la ENCOEX con el resto del ecosistema. Muchísimas gracias en serio por compartir con nosotros y pues ya saben, aquí encuentran de todo. Que estén muy bien. Muchas gracias por este espacio Feli. Un abrazo. Listo, que estés bien. Chao, chao. Bien. Chao. Chao.